Hace unas semanas, cuando Carlos Poblete me invitó a esta charla, eh, me puso como en un poco en un, en un problema, eh, eh, que, es que, eh, eh, que es que me dijo que le entregara un título provocador, más bien. Entonces yo decidí hacer este título que se llama Lecciones desde la ciencia del aprendizaje, lo que sirve y no sirve en educación. Y lo primero que debo decir es que yo no me voy a hacer cargo de lo que sirve y no sirve en educación. Es una pregunta que va a quedar eh, abierta, pero lo que sí me voy a hacer cargo es de darle las condiciones en las cuales uno podría llegar a responderla desde esta perspectiva particular que les voy a enseñar. Como dijo, como dijo Carlos, yo soy neurocientífico. ¿no? Yo estudio el cerebro, las neuronas, y me he visto atraído a este estudio eh, o a este diálogo que debemos tener con el ámbito de la educación. Porque, primero que nada, uno se imagina que si la educación y, esta, y las relaciones sociales que, eh, en las cuales estamos involucrados en el mundo de la educación tienen que ver con el cerebro, bueno, algo podría decir uno desde la neurociencia respecto a ese tema. Y vamos a ver. Eh, que ese, esa aproximación, digamos, tan naive, tan inocente, en, en realidad no es la aproximación correcta para pensar del fenómeno de cómo desde distintas disciplinas relacionadas a la neurociencia nos acercamos de la educación. Entonces, la gran pregunta que yo pongo aquí ante ustedes es qué sirve y no sirve en la educación, dónde encontrar esa respuesta y eh, ¿Será necesario preguntarle a un experto para responder eso? Entonces vamos a abordar la primera parte que es eso de los famosos expertos. A ver si yo podría llegar a responder eso. Entonces este es el temario de una presentación que es bien larga pero son de y espero que eh, eh, pasar relativamente rápido para que tengamos un tiempo para responder preguntas. Bueno. Entonces, mi introducción respecto a los expertos es con dos ejemplos. El primer ejemplo viene de este libro publicado no hace mucho tiempo, eh, o sea, hace unos meses atrás, que es el, el libro de eh, Jader Coney Horvath, que más o menos conocido, y, y su colega David Bott, no es tan conocido, que se llama Diez eh, cosas en que la escuela se equivoquen Y él se hace la siguiente pregunta, ¿quiénes son los expertos en educación? ¿Quiénes son los expertos? que tienen que ver con lo que a uno le gustaría que influenciar el trabajo directo en el aula. Entonces hace el siguiente ejemplo que es muy bonito. Él se dedicó a ver, por ejemplo, eh, quiénes son eh, en un congreso de eh, contadores profesionales de otro ámbito. Eh, en ese congreso las conferencias llamadas plenarias o los presentadores principales, ¿quiénes eran? Y él dice que de siete a 8, que del siete de los ocho que presentaron, como los, las conferencias más importantes, eran efectivamente contadores en ejercicio o abogados fiscales en el caso de esta profesión. En la misma época, más o menos, había otra conferencia sobre docencia de excelencia de la Asociación de Supervisión y Desarrollo Curricular, ¿ya? super largo el nombre, en que eh, solo uno de los 13 presentadores destacados era un profesor de aula. Y además habían eh, aunque siete eran académicos, como yo, por ejemplo, que estoy en la academia, en la universidad. Otra, otro ejemplo de la misma época, la conferencia de Derecho Médico Australiano. El 8 de los nueve presentadores destacados eran médicos o abogados en ejercicio. Y paralelamente, la conferencia de la Asociación Australiana para la Enseñanza del Inglés, cero de los 11 presentadores destacados eran profesores de aula aunque seis eran académicos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos lleva esta reflexión? Que mientras la mayoría de las profesiones y las conferencias profesionales que uno esperaría ver, la gente que tiene la experiencia, en donde uno quiere influenciar directamente, donde se hace el trabajo, cuando se trata de profesores y de maestros, aparentemente no se considera al profesor de aula como un experto profesional del área que uno quiere influenciar directamente. Y eso que pasa en, en Australia, pasa en, en otros países y por cierto pasa en Chile. Entonces ahí les dejo como una primera reflexión. Lo otro que eh, me compete más directamente a mí es lo que yo llamo la seducción de la neurociencia. ¿ya? Y este ejemplo está sacado de ese libro que se llama eh, eh, no, ups, me quedo un poco lejos, 99 estudios de la ciencia del aprendizaje. ¿ya? Un libro que salió hace muy poquito en su segunda edición, ¿ya? que es, lo, plantea el, el, muestra el siguiente trabajo, eh, que está, ahí está la referencia, bueno, no se alcanza a ver, eh, referencia bibliográfica de un estudio hecho en la Universidad de Yale por la señora o señorita Dina eh, Weisberg, por allá hace bastante tiempo, el año 2008, ¿ya? en el departamento de psicología. Y ellos hicieron la, la siguiente pregunta. Existe una tendencia creciente, y ustedes concordarán conmigo, de que en la sociedad a querer explicar el comportamiento o la experiencia humana a través de la lente de la neurociencia. Como que todo sea como, tenga una explicación neuroalgo. Por otro lado, es evidente que eh, hay explicaciones que que uno tiende como a engancharse o a sentirse más motivados con explicaciones que suenan como neurocientíficas, ¿ya? Y ellos se, se decidieron explicar, bueno, qué tan seductoras y poderosas pueden ser esas explicaciones. Entonces, para eso, dividieron, dividieron eh, un estudio en que buscaron algunas eh, eh, cosas como hechos más o menos conocidos por todo y que uno asume... Eh, eh, relacionados con el aprendizaje, con el comportamiento. Por ejemplo, uno que el que aparece explicado aquí, pero eh, trataron varios, que fue, ¿qué pasa si eh, uno, cómo uno explica la creencia esta de que uno, cuando uno piensa que eh, la gente debería conocer, por ejemplo, cuál es la capital de la región de O'Higgins, que es Rancagua, ¿ya? Y uno tiene la creencia de que el 99% de los chilenos debería saber eso, como tú no sabes eso, ¿ya? Eh, siendo que en la realidad, ese tipo de creencias o, o que tiene uno respecto a qué tan cierto es un hecho que uno considera que todo el mundo debería saber, en realidad, eh, esos, por lo general, esos fenómenos, eh, el 50% de las personas sabe de lo que tú estás hablando, ¿no? cuando son hecho evidente Entonces ellos hicieron, eh, por ejemplo, en ese caso... Bueno, ¿qué pasa si yo le explico a, a, a un grupo de personas este hecho y lo quiero explicar desde el punto de vista de la neurociencia? Es decir, por ejemplo, nosotros escaneamos el cerebro y vimos que una zona se activa más o menos dependiendo de si la persona conocía o no el lugar. Por ejemplo, hay un hecho científico. Entonces, lo que ellos encontraron, ante un set de varias, ese no era el único, encontraron varias cosas. Que es más probable que las personas califiquen las explicaciones como más satisfactorias acerca de psicología o aprendizaje si van acompañados de la jerga neurocientífica ya si yo le pongo algo de neuro algo o una técnica le digo, eh, digo que yo probé esto con esta técnica de la neurociencia la gente tiende a creerlo a hacerlo más válido eh, incluso si la información original es totalmente falsa o inventada si yo le pongo esos elementos la gente lo cree lo cree más ya por otro lado eh, ellos dicen que este, eh, este efecto seductor inclusive funciona cuando la, la explicación original se considera débil o de bajo nivel. ¿ya? Bueno, resulta que tanto los principiantes como los que tienen algún conocimiento neurocientífico pueden caer en, estas, en la creencia, por ejemplo, que acompaña una explicación de imágenes cerebrales, un bueno, escáner, por ejemplo, como evidencia, pueden ser eh, sustento suficiente a una explicación que es falsa ¿ya? y lo más interesante que, que me parece a mí en el estudio que encuentro que solamente las personas que tienen un, un conocimiento vasto, es decir, eh, expertos por ejemplo en esa área, eh, no caen en, en el engaño y esto lo testearon por ejemplo con estudiantes de psicología y de educación de esa universidad, o sea gente que digamos son gente que está en formación en un área y que se supone que tienen un cierto background. Esto me hace recordar que yo hace poco eh, yo dirigí una tesis de un estudiante de, de pedagogía en mi facultad que se dedicó a averiguar esto de los neuromitos, ¿ya? Qué tan prevalente eran en los profesores en formación en mi facultad, una facultad que hay muchos neurocientíficos. Eh, historia corta, él descubrió que no hay diferencia entre lo, eh, entre la prevalencia eh, de ciertos neuromitos y creencias en mi facultad, que forma, se supone, profesores de química y biología con un cierto fundamento neurocientífico, con respecto a cualquier profesor de otra parte del mundo. O sea, los neuromitos prevalecen a pesar de eso. Interesante. Bueno, entonces el mensaje principal que les quiero mandar el día de hoy, que se para la casa, que en los últimos años, varias universidades a nivel del mundo eh, se han dado cuenta de esto, de que la neurociencia, que yo, yo estoy por ahí abajo, ¿Ya? La neurociencia es una de las tantas disciplinas que pueden contribuir a, a entender el aprendizaje Entonces por acá tenemos, eh, por acá lejos la psicología cognitiva, por acá la psicología También eh, las prácticas o las técnicas de los profesores por acá Por acá, eh, computer science, o sea, ciencia computacional, diseño instruccional para acá Uff, por acá, Uf, por acá. Casi me caigo de mi set virtual, etcétera. Entonces, eh, y esto yo creo que tiene mucho sentido para los que son profesores porque se dan cuenta que este ámbito tan misterioso que es el aprendizaje, que hasta el día de hoy no tenemos eh, mucha idea cómo funciona, eh, tiene que nutrirse para entender esto de distintas disciplinas. ¿ya? Pero, eh, precisamente, eh, ¿qué es lo que entendemos nosotros eh, que es relevante para el aprendizaje de nuestros estudiantes? Aunque no se, desde el punto de vista de la neurociencia no sepamos exactamente cuáles son esos procesos, ¿ya? qué es lo que le pasa a la neurona. Entonces, eh, lo interesante de todo esto es que la pandemia, y voy a ver el lado como positivo, nos dio la oportunidad para eh, explorar eso. Y aquí me voy a referir. ¿ya? Entonces, eh, esta imagen es muy, yo creo que es muy habitual para ustedes, el profesor por allá, y lleno de pantallas en negro, que por diversos motivos los estudiantes tienen su cámara apagada. ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un poco uh, esos, esos que parecen años, digamos, pero fue como año y medio o dos años, eh, en que dejamos de estar en las aulas y nos vamos a poner particular foco en aquellas cosas que son relevantes para el aprendizaje. ¿ya? Entonces, por eso lo titulo, ¿qué dejamos atrás antes de la, de la pandemia? Entonces, las cosas importantes en una sala de clase. Y ya sea por formación, yo sé que aquí entre la audiencia hay muchos profesores de formación, yo debo decir que soy un pedagogo aficionado, no más soy neurocientífico que me, eh, me encuentro en la contingencia de hacer docencia, para lo cual yo no recibí ningún entrenamiento, más que imitar a los buenos ejemplos que yo he tenido en mi vida o en mis colegas de cómo hacer una mejor docencia. ¿Y qué es lo que uno se da cuenta de eso? Que hay cosas que los profesores hacen que tienen un impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes. Uno de eso es lo que ustedes suelen denominar el modelar, que es eh, precisamente mostrar el tipo de rendimiento o de operación que quieren que realicen los estudiantes, explicarlo paso a paso y esperar que ellos lo repitan y, super, y de manera supervisada. Lo otro que es súper importante es la famosa eh, retroalimentación, estar eh, constantemente respondiendo a las inquietudes de los estudiantes y, eh, y yendo a ver <coughs> eh, en qué, pues, eh, se, eh, en qué están fallando, por ejemplo, en hacer un ejercicio o en hacer a, a algún tipo de trabajo en grupo, y retroalimentando ese proceso. Y lo otro, que en, en inglés se llama eh, eh, preguntas en frío, o sea, lo traducido literalmente, o cold calling, que es una técnica de hecho de mercadotecnia, que es que el profesor, cuando está en una sala de clase, tiene acceso eh, no solamente a escuchar y ver a los estudiantes, sino que hacer una especie de análisis de la conducta de los estudiantes, la, la postura, las expresiones faciales, eh, si están mirando para otro lado, y interrogar a los estudiantes y hacer una, una, un rápido muestreo, eh, empleando como lenguaje estadístico, de si la, la clase como un todo o ciertos estudiantes están entendiendo o no, lo que el profesor está explicando. Y esos son cosas que eh, uno hace habitualmente en, eh, en la sala de clase. Y por último, y, y ciertamente no es menor porque hay muchas evidencias que muestran que es súper importante, está el clima emocional. Algo muy particular que se ha, ha sido dañado durante esta pandemia, que es que el profesor puede establecer el lazo, contacto y amistad con su estudiantes y generar un clima agradable eh, para que los estudiantes se sientan que el profesor eh, se preocupa de ellos profesor o profesora, perdón se preocupa de ellos y para el profesor es relevante que ellos entiendan y aprendan y eso es lo que podemos llamar así bien laxamente eh, el clima emocional que se puede sistematizar ya a través de por ejemplo recordar fecha eh, con los eh, fecha importante para los estudiantes en el plano personal, como cumpleaños, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto eh, todas estas actividades contribuyen lo que en psicología cognitiva, aquí me voy a meter en un área que no es directamente la mía, no es la neurociencia, eh, eh, que es la psicología cognitiva, que es la formación de esquemas mentales. ¿Qué, qué es lo que es un esquema mental? Ahí tenemos una... Gráfico que quiere decir que las ideas, los contenidos, las experiencias, las habilidades se van conectando, eso es lo que podemos decir, a nivel del cerebro y forman una especie de red eh, con ciertas ideas centrales. Ya Algunos se acordarán de la película... ¿Cómo se llama esta película? ¿Eh? No, no la película Lucy, la, la otra la de Animada. ¿Cómo se llama? Inmensamente. inmensamente o in no, Inmensamente, ya. Claro, no, no era bueno, inmensamente. Bueno, esa de las emociones que hablan de las ideas centrales, ¿ya? Que hay ideas centrales que tienden a, a aglutinar y conectar eh, experiencias, conocimientos, ¿ya? Y eso es lo que representa este esquema. Pero eso se va construyendo en el tiempo. Por un lado, hay un proceso que es el aprendizaje mismo, como se va construyendo eh, esa, es, este árbol de conexiones. Este, lo que se llama esquema mental, y, por otro, y esos idealmente van a quedar almacenados eh, si se si hace un buen proceso de enseñanza y, de, y el aprendizaje en lo que llamamos memoria de largo plazo. Pero resulta que hay un continuo flujo de experiencia, de contenido, y, y desde la memoria hasta otro tipo de memoria que se llama la, la memoria de corto plazo, o perdón, la memoria de trabajo, perdón, eh, que si estos conocimientos eh, pasan muchas veces por la memoria de trabajo, suelen consolidarse ¿ya? y quedan eh, retenidos por más tiempo en la memoria de largo plazo. Y muchos de los procesos de la educación eh, tienen que ver precisamente con evocar esas memorias del contenido o de las habilidades que enseñamos, traerlo a esta memoria de trabajo y traerlas una y otra vez y eso va a reforzar que esto quede, digamos, retenido en la memoria de largo plazo. Pero esto, bueno, esto no es tan fácil, esto un, es una caricatura, digamos, eh, pero no es tan fácil porque ustedes educadores y educadoras saben muy bien que esto depende de muchos factores. Entonces aquí un pequeño resumen de todos los factores. Eh, primero está este, esa flecha súper importante aquí, que es la atención, ya. Que todo esto funciona más o menos bien si logramos capturar la atención del estudiante o la estudiante, ¿ya? Y eso, y a su vez, la atención va a depender del ambiente de aprendizaje, los hábitos de estudio, la concentración y también múltiples exposición al contenido, ¿ya? Y hablando del proceso mismo del aprendizaje, va, eh, va a ser súper importante la claridad de la comunicación de la idea, los recursos y el diseño de las actividades que yo utilice, pero a su vez el que eso realmente sirva para ser consolidado como memoria de largo plazo va a depender del conocimiento previo, la experiencia, los hábitos de estudio, la motivación que tenga el estudiante. Pero a su vez, esos últimos factores van a depender del contexto social, las oportunidades que han tenido en la vida, ¿ya? o también dependen en cierta medida del currículum y la calidad de la educación. ¿ya? Y... Eh, esta parte que dije que era muy importante, que es poder consolidar las memorias haciéndolo pasar por la memoria de trabajo, va a depender también de que le demos múltiples oportunidades de tener lo que se llaman actividades generativas, eh, eh, es decir, que hagan cosas con ese contenido de distintas maneras o, o con esas habilidades que le estamos enseñando. Y también una práctica de vocación reiterada, es decir, de continuamente, no basta con una sola vez, sino con dos o tres veces. Retomar esos, esos contenidos o esas habilidades desde la memoria de largo plazo, traerlas al presente, hacer cosas, hacerlos pasar por la memoria de trabajo de tal manera eh, que puedan consolidarse. Y obviamente, la memoria de trabajo y es una característica que tiene que es pequeña, no es inmensa como la memoria de largo plazo, así que requiere pequeños pasos, eh, muchas veces codificación dual, es decir, de los contenidos, las habilidades estén presentados de más de una. Manera eh, en conjunto, ¿ya? Y, y, y todo eso va a contribuir a lo que llamamos una activa construcción de esquemas. Bueno, y habitualmente, y aquí lo enlazo con las diapos que eran un poco obvias para los que son educadores, no esta no es para mí que trabajo en el laboratorio, y aquí habitualmente el profesor hace eso: monitorea la formación. De estos esquemas mentales, que está ahí, está la profesora con su esquema mental, pero por allá hay una chica, aquí como que parece que no está entendiendo mucho, su esquema está muy pobre, aquí parece como que entendió la mitad. Por allá al fondo hay un señor que no sé qué está haciendo aquí en la sala de clase, tiene el signo de interrogación, parece que otro profe que está haciendo el seguimiento a la clase, no sé, y por aquí hay alguien que no entendió mucho tampoco, y hay otro que entendió la mitad. Entonces, esto. Eh, ciertamente yo lo estoy formalizando de una manera, digamos, gráfica, pero ciertamente los profesores que llevan muchos años de práctica eh, eh, han desarrollado habilidades para hacer este monitoreo de la clase. Bueno, pero esta es la parte triste, ya. Todo eso parece así, adiós, que lo dejamos en el pasado, y ahora estamos en pandemia, eh, y pareciera que no no hay chance de recuperarlo. Entonces, ahora yo le quiero, eh, eh, siguiendo con el tema del aprendizaje, ¿cómo podemos rescatar algunas de esas cosas que ocurren en el, en, el, en el aula real? Pero ahora en el contexto de pandemia, netamente no porque yo le estoy diciendo de que uy, el futuro es hacer eh, clases online, sino que simplemente, dado que visitamos esas cosas que son importantes, en el aprendizaje presencial, ¿cómo podemos tener alguna mínima chance de en este segundo año de pandemia, de, de poder rescatarlas y hacer eh, un uso para lo más importante que pensamos que es el aprendizaje? Entonces primero hay que revisitar rápidamente qué es lo que aprendimos o qué hicimos el primer año de pandemia. Bueno, el primer año de pandemia, los primeros meses, no sé, al menos yo, no sé ustedes, Pasé mucho tiempo tratando de averiguar aplicaciones, cosas así, aprendiendo a usar Zoom, eh, que es, eh, tratando de buscar, digamos, eh, las mejores aplicaciones que se adaptaran, uno, a mis habilidades personales, porque no todos somos hábiles de la misma manera, y lo otro, a los objetivos que yo quería eh, eh, lograr con los estudiantes. ¿ya? También, al igual que ahora, seguimos eh, hicimos muchos webinars Estuvimos metidos en muchos webinars Tratando de aprender de aquí, de, de, de aquí y de allá Nuevas herramientas Pero, bueno Y al poco tiempo, ya En algunas universidades antes que otras Nos dimos cuenta Que no todos los estudiantes Estaban como en las mismas condiciones, ya No todos estaban en esta como eh, Caricatura, digamos De De, de, de clase así, sí todo ordenadito, de hecho había un ejemplo de que el uno de los principales problemas, no todos era el problema de la conectividad que internet no llegaba eh, bien a cualquier parte y tenía que y tenían algunos estudiantes que subirse a los techos ¿ya? a ver permiso hay un poquito de ruido Ok, ya volví. Bueno, entonces no todos están en las mismas condiciones. Eh, pero también nos, nos pasó esto, ¿ya? Que al poco tiempo se hicieron notar en los problemas que tuvimos en la docencia online y eh, pasó esto de que empezamos a hablar en la pantalla oscura, ¿ya? Y como dije al principio, ya sea por elección o por problemas de, conex de conexión, los estudiantes no se mostraban en las pantallas. Ahora, yo no culpo mucho eso porque en realidad en este tipo de conexión Zoom es algo que no es para nada natural. De hecho, el contacto este estrecho, que es vernos las caras cara a cara en una pantalla, es algo que por lo general nosotros eh, tendemos a evitar. El ejemplo típico acá, de que si nos metemos en un ascensor, nosotros no, no, miramos las, no nos ponemos a mirar las caras a los demás, tendemos a evitarlo, a darle la espalda inclusive. ¿Ya? O ver nuestro aparato celular y evitar el contacto, el contacto cara a cara, porque eso es agotador. Significa mucha carga y eso nos fatiga. Entonces, primero que nada, aquí hay algo, una presunción de las cámaras prendidas que estábamos equivocados. Lo otro es que también en una sala normal, que puede ser este salón que hay aquí, en una reunión donde hay una persona ya eh, hablando, siendo el presentador principal, ese de speaker, ¿ya? Hay otra gente que está, eh, N, que no está prestando atención, otros que están por acá en C, eh, que están conversando, eh, pero en realidad eso quiere decir que en una situación normal de clase, de la vía normal, no estamos todos mirando hacia el frente a la persona que está hablando. Entonces, ciertamente, eh, el, tra el tratar de forzar esto eh, genera mucha lo que se denomina carga cognitiva y nos tiene en la situación de acotamiento actual. Bueno, ese es mi diagnóstico desde el punto de vista de la, lo que se sabe de psicología eh, eh, psicología cognitiva de por qué no está resultando estas clases Zoom. Pero sería muy descortés de mi parte no tratar de darles una solución al menos desde mi punto de vista a esta situación nuevamente y no perdamos de vista el foco para poder recobrar algo de eso que teníamos en experiencia presencial. Bueno, y para eso, eh, eh, ¿cómo podemos generar oportunidades de aprendizaje en esta vía al Zoom? ¿Ya? Para eso yo escribí un documento, un poquito, bueno, no tan largo, ya, que se llama, se llama Modelo de Clase Activa del Zoom. ¿Ya? Lo pueden descargar ahí con el código QR, o irse a esa dirección muy larga, pero sale más fácil sacarle foto al QR, ¿ya? Y eh, eso baja en un PDF y, y que básicamente explica esto. Esto se ve, yo sé que no lo van a notar en sus pantallas, pero no, no importa porque se lo voy a explicar, ¿ya? Pero este es el modelo de, la, de una clase en Zoom, con varias etapas y tiene varias características que las voy a explicar uno por uno de manera rápida, ¿ya? Primero que nada que tiene varias pausas, esto, digamos, es una clase de una hora. Ahí en la, en la primera columna hay, son los tiempos de duración de actividades y eh, las actividades de que se tratan, y acá una descripción. ¿ya? Entonces, primero, hay varias pausas indicadas con el número uno durante toda este, esta clase. Y lo otro que hay, eh, los bloques en general de la clase son muy cortos, no más de 15 minutos. Y... Un, uno de los procesos que, éramos, eh, que son importantes para consolidar el, el aprendizaje es lo que se llama práctica de vocación. Recordemos que definimos como tomar estas cosas de la memoria de largo plazo, traerlas al presente, a nuestra memoria de trabajo, hacer algo con ello. Y eso ayuda a, a, la, a la consolidación. Y hay varias oportunidades durante toda la clase para hacer eso. Hay también eh, tiempo de desconexión. Entonces, suena algo totalmente contraintuitivo yo incorporo ay, tengo que salir para el otro lado ahí eh, el, los puntos, el punto 4 y hay uno por acá que me tapa mi mesa virtual no contaba con eso ¿ya? Eh, son tiempos en que yo le digo a los estudiantes que se desconecten ¿ya? eso es totalmente contraintuitivo, contraintuitivo pero no es una desconexión gratis, tiene un propósito ¿ya? y por último múltiples instancias el que está marcado acá con número de cinco múltiples instancias de retroalimentación. ¿ya? Oye, pero profesor, ¿cómo va a retroalimentar si no les ve la cara? Bueno, ahí tenemos que echar mano de otras herramientas, por ejemplo, el chat del Zoom, que es muy útil. Entonces, primero que nada, aquí la parte eh, inicial de la clase obviamente es en la introducción, pero fíjense lo que dice ahí, muy corta, terriblemente corta, tres minutos. Y es algo, yo sé que esto para los profesores con años de experiencia les va a parecer un poco obvio, pero los profesores universitarios que no tenemos entrenamiento en pedagogía no es obvio. entonces Primero que nada, algo súper importante eh, eh, para el aprendizaje es tener esta como conciencia de la película completa al inicio de la clase. Muchos profesores lo hacen con mapas eh, eh, con mapas conceptuales, así, relacionando ideas gráficamente. Otros, un poco más lineales, como, como yo, hacen un temario, así, mostrando todo lo que van a mostrar. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? Resulta que eh, la idea de esto es que trate de imaginarse tratando de resolver un puzzle sin tener la imagen que queremos construir. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué? Porque nuestro cerebro es más fácil hacer las conexiones entre los distintos elementos, por ejemplo, digamos, contenido, si yo tengo lo que en inglés se llama The Whole Picture, la película completa al inicio de mi clase. Y eso eh, echa mano de una propiedad de nuestro sistema nervioso, que nuestro sistema nervioso es súper bueno para ver patrones donde no es evidente, al menos para los computadores. ¿ya? Aquí ustedes pueden ver un patrón formado por ramas de árboles y es porque en nuestro cerebro es súper bueno para hacer ese tipo de conexiones. ¿ya? Entonces es eh, muy bueno presentar a los estudiantes de una manera breve, al principio de la clase, eh, hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque hacemos uso de esta propiedad que el cerebro humano es bueno para hacer este tipo de conexiones. Y aquí lo que, ¿y cómo yo puedo capturar la atención de los estudiantes? Bueno, haciendo uso intensivo del chat. Pero no de cualquier manera. Por ejemplo, eh, uno puede iniciar eh, tratando de explorar el conocimiento previo de los estudiantes con una pregunta corta al inicio de la clase, aquí en la ventana del chat. Y algo que aparentemente es muy interesante es, eh, para los estudiantes, y en algo ayuda al clima emocional, es hacer que los estudiantes sientan que la, la pregunta de uno le importa, o sea, la respuesta de ellos le importa a uno como profesor y a los compañeros como compañeros. ¿Cómo hacer eso? Muy fácil. Uno plantea una pregunta y le dice a, un, a algún compañero que no preguntó que lea la pregunta que más le, la respuesta que más le gustó. Y eso es una manera de rápidamente enganchar la atención a los estudiantes. Entonces, estamos aquí, recordemos nuestro modelo, tratando de capturar la atención al principio de la clase. Y el ejemplo que les voy a poner ahora es... Eh, eh, lamentablemente o buenamente, eh, dependiendo de cuál área se desempeñan ustedes, es acerca de docencia universitaria porque esa es la que yo hago. ¿ya? No voy a hablar porque yo no soy un experto, como ya lo vimos al principio, voy a hablar de la clase en aula, especialmente en el contexto de clases con niños. Pero esto podría ser de utilidad para los profesores de enseñanza media. Entonces, algo que yo utilizo mucho eh, eh, usando el, el lenguaje de las series es lo que llamamos el 5-Minute Recap, o sea, en 5 minutos, por ejemplo, hablar eh, eh, como modelo de introducción de una clase, eh, una, eh, contar lo que fue la clase anterior. ¿ya? Entonces, y Nuevamente, para contextualizar a los estudiantes hacia dónde vamos. ¿ya? Y uso mucho el 5-Minute Recap y me aseguro de que mis clases son súper largas de este curso de Fisiología, por ejemplo, son muy largas y densas, y es todo un reto para un profesor decir eh, eh, lo más importante de la clase en cinco minutos. ¿ya? Entonces, ahí le dejo el desafío. Y otra cosa, que ya durante la clase, fíjense, la, la clase ya dice, dura 15 minutos, ¿no? ¿Ya? Oye, pero no alcanzo a pasar todo el contenido así. Oh, ok, hay un problema en eso, pero hay maneras de abordarlo. Y para eso yo utilizo un sistema que es relativamente antiguo, que se llama el Cornell Note. En vez de entregarle a los estudiantes el PPT o el PDF con las diapos del PPT, yo le entrego esta plantilla, que es que especialmente en alumnos de primer y segundo año, e inclusive uno ya se encuentra con alumnos de niveles más avanzados en la universidad, no saben tomar apunte. Y el Cornell Note... Es una estrategia relativamente antigua, inventada en la Universidad de Cornell, que básicamente lo que yo hago es les entrego las diapositivas en este Word, en este templado de Word, y, <coughs> y ellos pueden tomar apunte acá, ya sea lo imprimen o lo escriben directamente un computador durante la clase. ¿ya? Y la idea de esto es que este es un trabajo que en una parte lo van a hacer en la sala, eh, o sea, en las sesiones que estamos conectados, y en otra parte eh, se puede hacer después en la casa o a continuación de esta sesión. Por ejemplo, eh, una vez que, que pasa al, al final de la clase, eh, podemos hacer que se reúnan en grupo, un grupo Zoom, y que compartan la información para completar su Cornell Notes y empiecen a, a hacer eh, algo. Eh, eh, eh, cosas, ideas resumidas, por eso hay que dividir la clase como en secciones de no más de 10 diapos, eh, o de, de tratar de condensar el contenido, y en que puedan identificar, por ejemplo, la idea principal y secundaria de esta sección de la clase ¿Ya? Entonces, nuevamente ahí estamos haciendo acá la caricatura que está acerca de los procesos de aprendizaje, estamos trayendo nuevamente desde eh, la memoria del Largo plazo para poder consolidarla a la memoria de trabajo con una actividad breve, corta en la, en la sala de clase Y de, aquí hay otro, eh, otro momento de pausa después de estos 15 minutos en que yo puedo ya hacer una pregunta un poco más dirigida que puede ser de lo que acabamos de ver, un poco más elaborada. ¿ya? Y nuevamente con la participación de los estudiantes. Y después de eso, para evitar precisamente esa fatiga de pantalla, ahí desaparece mi mano. Ups, para evitar esa fatiga de, de pantalla, esto es una buena oportunidad para desconectarse. Por ejemplo, decirle a que ellos individualmente se desconecten 15 minutos, revisen su apunte y después vuelvan. O, si les es más grato para ellos, trabajar en grupos, en grupos Zoom, eh, compartiendo sus apuntes en este formato que se llama Cornell Note. Entonces, ahí sacamos esta cosa como un poco invasiva que el profesor ahí hablando en el primer plano y eh, los hacemos trabajar eh, independientemente, ya sea, como dije, individualmente y con impreso o acá con estos grupos Zoom. Bueno, y aquí viene la gran pregunta. Eh, algo que, eh, que muchos profesores estamos sufriendo ahora, el famoso tema de la retroalimentación que se ha transformado en una especie de mantra, ¿ya? Los estudiantes dicen Profe, necesito retroalimentación. Entonces uno escribe, si tiene un curso grande como el mío, de 70 alumnos, tenga 70 retroalimentaciones. Entonces es medio complicado. Pero por suerte hay que echar un poco de mano de la evidencia. Y nuevamente recordando el aula presencial, de que aparentemente, y eso se ha investigado desde por años en la psicología, ni siquiera psicología cognitiva, que es mucho más efectiva la retroalimentación de tipo verbal que escrita. ¿Por qué? Porque la verbal... Eh, nos permite retroalimentar, pero eh, hacer preguntas en frío, volver a retroalimentar, hacer una dinámica distinta que no nos asegura que nuestra realimentación de la pregunta de la prueba tanto el estudiante sepa o entendió lo mismo el estudiante 1 que el estudiante 70. Entonces lo mejor es hacer retroalimentación de las pruebas, pero en sesiones grupales, con todos los estudiantes y de manera verbal. Por último, otro tipo de actividades para hacer esta práctica de vocación desde eh, en memoria de trabajo, de los contenidos que vimos ahora o la semana pasada, está algo que ustedes muchos profesores ya conocen, que de hecho eh, es, eh, lo toman mucho como una actividad de tipo formativa, pero en el fondo es una actividad de práctica de vocación que se llama el ticket de salida, ¿verdad? Y hay tickets eh, eh, ticket de pero aquí estamos expandiendo un poco más, si ustedes van al, al tutorial eh, que, que yo les mencioné al principio, hay, eh, hay cerca de 26 actividades disponibles en, en ese instructivo tutorial de distintos tipos de tickets de salida. Aquí hay tickets de salidas individuales, como acá, en que yo le pregunto al estudiante, ya escríbame aquí rápidamente qué es lo que se acuerda de hoy, qué es lo que se recuerda de la clase pasada, qué se acuerda de la clase de la semana antepasada, que se acuerda del mes anterior, ¿ya? Eso también es un tipo de evocación que eh, evocación de memoria, que habitualmente no se hace, y están otros un poco más interesantes como estos se llaman, este de acá como oh, este saliendo sabiendo del set eh, que se llama relevos de evocación, ¿en qué consiste eso? que yo formo un grupo de A4 y le, y le digo a, a, al grupo a al eh, que hagan la siguiente actividad: el, que la primera persona diga, eh, escriba en ese casillero, en el primer casillero extremo superior e izquierdo, qué es lo que se acuerda de la clase de hoy, ¿Ya? En, en dos minutos. ¿ya? Después, en el casillero siguiente, se le pregunta al compañero qué se acuerda, él que no aparece en el casillero de al lado, es que una especie de carrera de vocación, ¿ya? y así en, con los cuatro estudiantes. Entonces, esto se ha estudiado, existe evidencia bastante contundente que este tipo de procesos ayuda a consolidar este, esta memoria de largo plazo, precisamente trayendo las cosas que pensábamos que habían quedado claras y se recapitulan de nuevo en la memoria de trabajo. Y por último, en la última sección de las clases, hay una oportunidad para generar el, el clima emocional, dejar a un lado eh, la... la la estructura de la clase tradicional y conversar con los estudiantes. Ahora, yo guardo con mucho cariño eh, esta, esta diapo del, que es de marzo del año pasado cuando los estudiantes prendían la cámara. ¿ya? La guardo con mucho cariño porque esto no se volvió a repetir. Pero hay una oportunidad para hacer ya conversaciones más abiertas, no del tema de la clase y que sería bueno aprovecharla. Por último, eh, y algo para evitar la fatiga que estamos sintiendo ahora, algo que podemos hacer, y explicar eso un poco más largo, es hacer aula invertida y construir con las actividades del año pasado las clases que van a tocar este, este año, pero hacerlas desaparecer, como sesión presencial. Por ejemplo, todo lo que está en amarillo, de mi programa de curso en amarillo, esas clases no se dictaron este año, sino que quedaron como actividades con, de varias maneras en el sitio web, del curso eh, eh, que van apuntando esa actividad al objetivo de esa clase. ¿ya? Entonces, para evitar esta fatiga de pantalla eh, con los estudiantes. Bueno, y oh, estoy súper bien del tiempo. Eh, entonces hemos aprendido de aprendizaje, de cómo puedo en una situación eh, estresante, yo puedo rescatar algunas cosas y tratar de, de adaptarlas a esta nueva realidad virtual. Pero eh, como se trata de un magíster de educación diferencial, no puedo evitar eh, hablar de las contribuciones de la educación diferencial que, eh, eh, que tienen que ver con eh, el aprendizaje ¿ya? y de lo que sabemos acerca del aprendizaje desde el punto de vista de la ciencia del aprendizaje. Entonces, por eso puse la última parte, lecciones de la educación diferencial. Entonces, para eso voy a utilizar un, conce un concepto relativamente antiguo, que es el concepto de trayectorias de aprendizaje, que quiere decir que para lograr una habilidad eh, es algo natural, uno va pasando por etapas que son naturales y hay una progresión natural de pasar de una, to una etapa a la otra. O dicho de otra manera, si quiero andar a a aprender a andar en bicicleta, eh, <ríe> primero tengo que pedalear, aprender, <ríe> que es así, no es al revés, y todo tiene una secuencia lógica que se va a ir construyendo de habilidades para construir esta gran habilidad final que es andar en bicicleta. Pero eh, sabemos que estas trayectorias de, de aprendizaje son muy variadas. Idealmente tenemos que llegar como para allá, pero hay distintas como trayectorias dependiendo del estudiante y no necesariamente se llega al mismo nivel de desempeño para cada uno de ellos. ¿ya? Y estas ideas son antiguas, son de la época de Piaget. ¿ya? No estoy contando nada nuevo. Por otro lado, es, es deber del profesor proveer con estrategia a los estudiantes para lograr que esos estudiantes en las distintas como asignaturas o habilidades que queremos potenciar alcancen esos niveles de desempeño. Entonces, para hablar en resumido de esto, de todo este proceso, voy a hacerlo con, sustituyendo esto, todo este de la trayectoria de aprendizaje por este ícono. El ícono escalerita, que representa un inicio de trayectoria y una meta. ¿no? Y por un lado tenemos esta esto que hablaba, hablamos de la progresión natural del aprendizaje, y por otro lado, el profesor o profesora proveyendo las estrategias para ir avanzando en esta escalerita. Ejemplo, en la, la habilidad de aprender a sumar, idealmente uno quiere pasar de material concreto, como pueden ser los, eh, los bloques, eh, los famosos bloques de Soltan Dienes, llamados los Dienes Bloques, ahí está el señor Dienes, por los que no, no lo conocían, señor muy viejito, aquí aparece en la foto entonces la idea es pasar de material concreto a finalmente en el aprendizaje de sumar, llegar al cálculo mental, ese podría ser un inicio y un final bueno, ¿cuáles son los problemas que uno se enfrenta con el tema de las trayectorias de aprendizaje? que eh, uno tiende a pensar linealmente o sea, como que toda lo, esta variedad de estudiantes que hay acá o al menos eso es lo que piensa el profesor universitario me queda claro que los educadores diferenciales no piensan así, que todos deberían como más o menos llegar a la misma trayectoria para salir como una, un resultado menos homogéneo. Bueno, lo que ustedes saben, más que yo, es que tenemos una diversidad de posibles desempeños de los estudiantes. Tenemos un grupo de estudiantes por acá que se empeñan más o menos de lo esperado. Tenemos por acá estudiantes avanzados, que están, wow, la captan de inmediato y llegan a niveles avanzados. Tenemos otros que rápidamente avanzan, como a la mitad de se quedan estancados, y otros que, uff. Está difícil acá este, este otro estudiante, ¿verdad? Que no anda ni cerca. Y uno tiene como profesores, eh, digamos, invertir tiempo en este estudiante para dar vuelta a esta flecha para el otro lado. Y cuando empezamos a aumentar de nivel, empiezan a aparecer otros fenómenos. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno de que este estudiante, el, el último... se me ha la mano. Llega súper bien, muy avanzado allá. Pero tenemos también estudiantes que retroceden, ¿Ya? Por ejemplo, una situación de bullying. Eso es como lo, lo típico, sin ser experto, lo que yo he escuchado. Situación de bullying, por ejemplo, hace retroceder al estudiante. Eh, o a veces encontramos estos otros estudiantes que llamamos que son muy creativos, ¿ya? Y se inventan su propia trayectoria, como que se salen un poco de este esquema que no hemos planificado y está de, eh, sería labor ideal del profesor poder potenciar esa trayectoria alternativa. Bueno. Reflexiones adicionales de estas trayectorias. Bueno, el desafío entonces va a ser cómo yo paso, paso de esta situación a, idealmente, esta otra situación, trayectorias de aprendizaje individuales, reconociendo que cada eh, estudiante eh, tiene, como, eh, eh, tiene su propia manera de aprender. ¿ya? Idealmente, si tendemos a, pens a pensar linealmente, uno debería tener como una estrategia individual para cada estudiante, ¿verdad? Ahora, si uno lo piensa, si uno sincera esto como profesor, dice, bueno, si, si hago yo eso que está allá, que es lo que siempre he hecho, y me pongo a hacer esto otro, en realidad, uff, es mucho trabajo, ¿verdad? Es, eh, es harto trabajo ponerme en esta situación y entonces no está fácil, ¿ya? Bueno, entonces, si yo tengo 30 alumnos, la solución no es hacer 30 cosas distintas, sino que es hacer una sola cosa. Es decir, nuevamente, el lenguaje gráfico, cómo paso de esta situación, mis 30 estrategias, a una sola, ¿no? Que me sirva para todos eh, mis estudiantes y, por lo tanto, tenga eh, menos esfuerzo para el profesor. Nuevamente, o sea, estamos haciendo una sala este seguimiento individual, individual de las distintas eh, estudiantes, distintas trayectorias Y yo tengo en mi cabeza el profesor ahí monitoreando Muchas estrategias distintas Bueno, idealmente queremos pasar de esa situación A esta otra situación, ¿verdad? Eh, eh, situación en que una sola estrategia Me dé los distintos resultados Para la de diversidad de estudiantes que tengo Y para eso voy a echar de la mano De la educación diferencial gringa Por ahí me han dicho En otras escuelas de educación diferencial en esta no sé, y después me cuentan, que esto se enseña ¿ya? en la formación de pregrado. Y esto es algo que eh, ustedes, seguramente los que conocen bien, lo explicarían mejor que yo, que se trata de tener una serie de actividades eh, en que el estudiante puede elegir. Y esto en, bueno, en español castizo se llama tableros de elección o tres en raya, o en inglés se llaman choice board, o Tic-Tac-Toe Assignments, ¿ya? en inglés, y este es un gato, es decir, cada una de sus celdas representa eh, una, una actividad y la solución a estas para no es imponerle a, a los distintos estudiantes qué cosas hacer, sino que ellos elijan en este tablero de distintas actividades su propia trayectoria, de acuerdo a sus eh, preferencias personales, ¿ya? Entonces, ya, suena muy bonito ya, pero ¿cómo construyo esto? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tiene uno eh, en que hay actividades, o sea, en general en este hay actividades como de bajo esfuerzo individuales acá que tienen poco puntaje hay actividades intermedias y algunas obvias como sería aquí al centro como la prueba del curso y acá otras actividades que implican otro tipo de habilidades trabajo en grupo, representación de teatro hacer un software, una presentación entonces se le pide al estudiante que este tablero de eh, elección sea, eh, puede ser a su vez una herramienta como de evaluación y de rúbrica. Por ejemplo, se le pide que tiene que completar 55 puntos para tener su mayor, mejor calificación y puede elegir esta trayectoria o esta de acá. Eso es lo importante, que al principio de una unidad uno establezca una especie como de contrato de aprendizaje con el estudiante porque queremos que el estudiante no deje, digamos, tirado a medio camino, esta trayectoria de aprendizaje sino que la concluya y que mi trabajo sea monitorear esa trayectoria en las distintas opciones que elijan los estudiantes otra manera de ver esto de una manera un poco más lineal son los tableros de opción pero como en el formato menú que básicamente eh, es como que si la, todas las flechas pasaran por el centro en que el plato principal sea por ejemplo la prueba de la unidad ¿ya? pero uno tiene una diversidad de aperitivos y postres, pero los postres son interesantes porque los postres son, como dice acá, son opcionales, pero es una oportunidad para el profesor que conoce bien a sus estudiantes de enganchar a aquellos estudiantes que sean más o menos complicados de enganchar en la actividad de sala de clase. Por ejemplo, a Pedrito no es muy bueno para las matemáticas en mi asignatura, ya, así que le voy a poner un postre aquí. Un postre que el Pedrito no se pueda eh, resistir a pedirlo porque Pedrito es bueno para la pelota, le encanta el deporte. Entonces, uno de mis postres que voy a poner acá va a ser que Pedrito, eh, eh, mi actividad que yo propongo aquí es que eh, pueda desarrollar una actividad en el patio de la escuela en que represente una cierta actividad de, con los números, con un juego de balón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí yo eh, eh, engancho a Pedrito. Pero, obviamente, lo que está detrás de esto es que yo tengo que conocer a mi estudiante. ¿Cuánto puede durar esto? Una unidad pueden ser de 3 a 4 semanas. Como pueden imaginarse, requiere de una gran inversión del tiempo de planificar por parte del profesor. Cosa que no puede ser tan terrible para los profesores que tienen muchos años de experiencia, porque han tenido la oportunidad de probar muchas cosas, algunas han resultado y otras no. Y obviamente hay que verificar que todas las rutas posibles lleguen a los objetivos de la unidad. Y esto no solamente significa que para una cierta trayectoria eh, sirva el tablero para llegar a distintos niveles, sino que, por ejemplo, podemos ampliar la mirada y, por ejemplo, que cada una de las actividades signifiquen distintas habilidades del siglo XXI, por ejemplo, que están de moda, la comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico, o si queremos ser más clásicos, eh, una dimensión cognitiva según las taxonomías de Bloom que tenga que ver con el conocimiento, la comprensión y la aplicación por acá, o por último, más neurociencia cognitiva que tenga que ver con conciliación de memoria, práctica de vocación elaboración interrogativa y aprendizaje generativo que nos alcanza a ver acá, eh, actividades variadas bueno, esto no lo inventé yo, esto lo... Lo, esto, lo hace este señor con esa charla disponible en TED, que se llama Joe Rule. Y, según Joe Rule, esto crea la paradoja del profesor. Ahí está una foto, el señor Joe Rule es profesor de ciencia, y ahí está una foto de, la sala de, de su sala de clases de enseñanza media. ¿verdad? Y lo primero que llama la atención es que el profe no está. <ríe> Pero, y están como todos trabajando en distintos rin, rincones. Esto tiene, obviamente, mucho aire de Montessori, ¿verdad? pero con niños un poquito más grandes, y es lo que dice lo siguiente, el tradicional rol del profesor comienza a desaparecer, surge el tutor junto a sus pequeños grupos de estudiantes y el aprendizaje se vuelve más significativo. Entonces esta es la paradoja del profesor, hacemos salir al profesor de aquí del ambiente y se aprende más. Y esa es la presentación que tenía para ustedes el día de hoy.